Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Muñoz y en este pequeño video les mostraré algunas de las opciones que tiene After Effects. Lo primero que haremos es crear una nueva composición, ¿cierto? En este botón se crean las nuevas las composiciones y acá es donde ponemos el nombre de la composición, en qué formato lo queremos, la anchura y la altura en píxeles. Acá también podemos eh, Elegir la proporción de los píxeles y, y, y esto lo podemos personalizar. Entonces, yo digamos que quiero que sea de 1080 por 720, ¿cierto? Aquí eh, elegimos eh, la duración que queremos para que se vea reflejado acá en la tabla de en la escala del tiempo y cuál va a ser el color del fondo, listo. Entonces, aquí le damos a aceptar y se crea nuestra composición, ¿cierto? Para importar videos o imágenes o audios hay que darle doble, doble clic en esta parte y él automáticamente nos, nos, nos pondrá esta ventana donde podemos arrastrar nuestros, nuestros videos o directamente arrastrar alguno que tengamos desde, la, desde las carpetas y arrastrarlo. ¿cierto? Entonces él ya importará los archivos y aquí ya me aparece el punto .mp4, ¿cierto? Esta es la escala de tiempo, ¿cierto? Acá es donde vemos cuánto es la duración del video Y eh, lo que haremos va a ser cortar desde acá hasta acá Que quiero que es lo que dure la, la escala de tiempo De este modo, a nosotros darle una pre previsualización Empezará desde esta parte y re se reiniciará, ¿Cierto? <coughs> Bueno, para ver la previsualización, previs pre pre pre eh, le damos clic en esta parte y vemos con cuál es el botón que nosotros lo tenemos fichado, ¿cierto? Entonces en este, en este caso lo tengo con la barra espaciadora, entonces yo al presionar la barra espaciadora va a empezar el video, ¿cierto? Aquí aparece el tiempo y qué tal es. Eh, bueno, para crear máscaras... Eh, se si necesitan estas herramientas o directamente con la herramienta pluma. ¿Cierto? Entonces para hacer esto, mira. Aquí ya se creó mi máscara. En casa la máscara dentro del video. ¿Cierto? Entonces, aquí ya lo puedo rotar y todo esto. ¿Cierto? Para animar. Eh, para animar cualquier tipo de video o las máscaras mismas le damos acá en transformar y nos aparecerá el, la posición la, la, la rotación y la opacidad que es lo que nosotros podemos animar, entonces por ejemplo yo creo que empiece en este lugar le doy un poco de tiempo y se vaya para este cierto entonces miren cómo se va la máscara a la medida del tiempo igual pasa con, con todas estas opciones que se pueden que se pueden editar algunos shortcuts para esto es, por ejemplo, para sacar la posición eh, se le agrega la, la letra P para ver cuáles cuál es keyframes o cuáles o cuál opciones de distancia han editado. Presionamos la U en la U, ya nos aparecerá cuál, cuál le hemos hecho. Entonces, por ejemplo, acá con la T aparece la opacidad. Entonces, digamos que de acá a acá y se le a la U. Mire. Nos aparece la de la posición y la opacidad de una vez eh, También tenemos eh, En esta parte El audio y el nivel de la onda del audio cierto De la forma del audio cierto Entonces aquí es donde lo podemos bajar O subir Dependiendo de lo que nosotros queramos En este, en este caso yo, yo este video lo quiero sin audio Entonces lo le doy acá para que no reproduzca el audio, eh, algo que les, algún tip que les quiero dar es que vayan poniéndole color diferente a las diferentes cosas que hay dentro de la composición, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si hay tres videos, que los tres videos los pongamos rojitos, por ejemplo, y que, se, y que sepamos que lo rojo significa que son videos, y ya si metemos audio, le ponemos otro color eh, para indicar que es son esos los de audio, por ejemplo acá las puedo poner los tres violetas ya sé que estos tres son audio por así decirlo. También eh, el After Effects nos permite hacer cientos de cosas. Por ejemplo, eh, podemos dar en este en este cuadradito y vamos a ver cuál es la parte que está tiene el fondo negro cierto entonces para que lo aprendamos y siempre tratar de, evi de, de evitar este fondo negro entonces lo arrastramos hasta esa parte también tenemos este numerito que es para darle el zoom este para sacar las márgenes si ven las márgenes dentro de la composición ahí se ve mucho mejor Y este es para sacar una cuadrícula proporcional. Listo. Entonces, para insertar texto, hay que darle en la letra T y poner, eh, darle clic eh, adentro del. Dentro de la mesa de trabajo y poner lo que ya nosotros queramos copiar, ¿cierto? Se maneja un poco igual a los de... A lo de... Illustrator, por si alguna vez lo han manejado Y aquí está nuestro Hola copiado Igual el Hola y las máscaras también se pueden eh, animar, ¿cierto? Acá, eh, en esta parte, está el... el como queramos que se vea el párrafo. Y en el carácter elegiremos el tipo de tipografía eh, y el tamaño. cierto También tenemos acá dentro de efectos y ajustes preestablecidos. Algunos de los efectos que podemos usar a la hora de, de poner nuestras, nuestras composiciones. Nuestros objetos, perdón. ¿Cierto? Ya para exportar... Eh, Digamos que yo quiero exportar este ola que vaya de aquí hasta esta parte, que está aquí, se desaparezca. Un poco más rápido. Bueno, digamos que yo quiero esta, esta animación súper cortica. Entonces me voy a traer esta parte que es esto, lo que yo quiero que se anime. listo y le doy acá en composición y añadirá cola de procesamiento media encoder, le recomiendo el media encoder porque se vuelve mucho más fácil exportar los los, los, los videos o si no la tienen en esta opción habilitada añadir a, a cola de procesamiento, yo aquí en cola de procesamiento le dan eh, óptima Acá el formato en la que ustedes quieren que se exporte Y acá, eh, solo errores Y acá eh, es el lugar donde nosotros queremos que se exporte este video ¿Cierto? Ya cuando la, la, la, le damos en aceptar eh, lo, Ya lo podemos procesar Y esta es la parte donde empieza esta, esta linecita a llenarse Y ya cuando se llene ya tendremos nuestro video exportado bueno, muchas gracias por ver el video. Cualquier duda acerca del programa pueden ir al Media Medialab eAfit de la Maestría en Comunicación Transmedia.